Deja de mendigar amor con estas cinco frases. Dejar de mendigar amor es un reto muy importante porque consiste en independizarte emocionalmente de las personas, de la gente, de las parejas, y de los amigos. Mendigar amor no solo se resume a estar apegada o apegado a una mujer o apegado a un hombre esperando a que esta persona llene tus necesidades. En muchas ocasiones el apego puede venir por casi cualquier cosa, puede venir hacia una madre, porque ya llevas muchos años viviendo en casa, ya tienes casi 40 años y no puedes dejar la casa de tus papás porque no te has podido desprender, ganas bien, tienes un buen sueldo, un buen salario, tienes una vida, tienes tu carro, pero sin embargo, a pesar de que tienes todos los medios para irte, decides ahí seguir, decides ahí estar, puede ser que estés apegado a un amigo porque tienes miedo de que nadie más quiera estar contigo y constantemente, Constantemente te apegas a él o a ella porque no sientes que otra persona te podría querer o apreciar. Generalmente mendigamos amor casi en cualquier dimensión de nuestras vidas, pareja, relaciones, amistades. Y entre en el trabajo, por supuesto, apegarte a siempre al mismo compañero de trabajo porque sientes que no hay nadie que te pueda ayudar. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy quiero invitarte a esta aventura donde vamos a hablar sobre cinco frases que te ayudarán a dejar de mendigar amor. Antes de empezar, déjame el emoji de un corazón amarillo en los comentarios, suscríbete a este canal y déjame este emoji para saber que te ha gustado este video. Así pues, empecemos. Con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que mendigar amor tiene muchas dimensiones y como lo indiqué, generalmente vamos a mendigar no solo amor, no solo atención ni solo amistad, sino que muchas otras cosas con muchas otras personas porque no nos consideramos capaz de poder conseguir esto por, nuestra, por nuestros propios medios y constantemente estamos buscando que las demás personas llenen esos espacios vacíos que nosotros tenemos en nuestras vidas y constantemente estamos encerrados en esta clase de relaciones porque sencillamente no tenemos la capacidad ni mucho menos el valor de decir ya no más. Sin embargo, existen frases que dada su fuerza, veracidad y potencia en cuanto a mover emociones, que hacen que tú tengas valor para dejar ir a ciertas personas algunas personas que vas a tener que dejar ir y dejar de mendigar amor no son malas sencillamente hay un desequilibrio y estas frases funcionan como un detonante para soltar esas relaciones malas por ejemplo yo cuando tenía la necesidad de hacer algún trabajo y me daba miedo por x o y razón generalmente usaba la frase de nike que decía, just do it, solamente hazlo. Y esa frase para mí era interesante porque decía, simplemente hazlo, ya está, hazlo y punto. Y me daba ese valor que necesitaba para poder hacer aquellas cosas que aspiraba o aquellas cosas que tenía que hacer. Y las frases también funcionan de la misma manera. Así que vamos a ver la primera frase que tengo para ti. Y dice así, número uno. Con el paso del tiempo aprendí que irse de algunos lugares también es cuidarse. Alejarse de alguna gente es también protegerse. Cerrar algunas puertas también es quererse. Es importante también entender que cuando uno deja de mendigar amor, también uno empieza como a filtrar y empieza como uno a... Eh, empieza uno a depurar sus relaciones porque va a darse la tarea a soltar a cierta gente. Y tal como dice esta frase, con el paso del tiempo aprendes. Claro, aprendes porque concretamente te das cuenta que no puedes seguir ahí. Que irte de algunos lugares también es cuidarte, también es quererte. Alejarse de ciertas personas también es protegerse y es cierto porque muchas veces hay gente con la cual nosotros no podemos estar. Y a veces es así, tenemos que procurar la manera de alejarnos tanto como podamos. A veces estamos dentro de una junta vecinal y hay un vecino tóxico que constantemente está fastidiándonos y no tenemos el valor de decir, ¿sabes qué? Ya no tengo interés de seguirte apoyando con esta iniciativa vecinal y vas a tener que dejarlo ir. A veces es un vecino fastidioso de quien tienes que estar mendigando atención porque no tienes de otra. Pero llega un punto en que cortas por lo sano e encuentras la manera de independizarte de esta persona y al final puedes, sí que puedes, vivir libre de las injerencias y, la, y los tentáculos de personas malas que solo te fastidian. Vamos con la siguiente frase. Frase número 2. Con el paso de los años se ha aprendido que lo que no sirve se tira, lo que molesta se evita y lo que se va es porque ya no hace ninguna falta. Fin de la frase. Sí. Esta frase es un poco la psicología o un poco la, la tendencia del descarte, de descartar. La, la psicología del descarte ayuda bastante cuando realmente las cosas se vuelven insostenibles y la única vía para poder arreglar las cosas es simplemente desechar. Considero que en la vida tenemos que ser un 80% devotos de la psicología o de la creencia de la conservación y del reparo, es decir, si algo que hay que reparar lo reparamos, si algo que hay que arreglar lo arreglamos, pero el otro 20% tiene que ser la psicología de, del descarte, es decir, si algo simplemente no tiene reparo es mejor tirarlo, reciclarlo o sencillamente desecharlo. No estarlo reteniendo porque sencillamente no sirve. En muchas ocasiones nosotros estamos apegados incluso a sentimientos, emociones o a la nostalgia que nos produce ciertos lugares, ciertas personas, ciertos recuerdos. Y tenemos que vernos en la necesidad de desecharlos porque simple y llanamente, sencillamente llanamente tenemos que dejarlos. Entonces nosotros tenemos que rogar a Dios porque nos dé la capacidad de poder distinguir las situaciones y saber qué compete. Compete conservar o compete dejar ir. Solamente así vamos a ser capaces de dejar de mendigar amor. Frase número 3. Entre más años tienes más te das cuenta que ya no deseas tener dramas innecesarios y conflictos exhaustivos solo deseas un lugar donde donde sentirte en paz o personas que te generen paz la realidad es cierto que en muchas ocasiones también crecemos con la edad y eso es algo que a mí me pasó y te contaba en otro video donde hablábamos sobre el tema de la soledad no sé si lo recordarás donde te hablé sobre lo que tienes que esperar cuando decides estar sola y te contaba que yo pasé muchos años tratando de construir puentes entre mi persona y la gente entre yo y una potencial pareja, entre mi persona y la chica que conocí en el gimnasio, entre mi persona y una chica muy bonita, muy, muy hermosa, que se ponía nerviosa cada vez que yo le hablaba, yo creía que había atracción ahí, estaba convencido de que la había, y traté de construir puentes y que me topé con personas que constantemente me los tumbaban y yo tenía que volver a armarlos y a veces armar un puente, entre una persona y tú supone mucha humillación, supone tener que bajar la cabeza y simplemente decir, está bien, lo acepto. Sin embargo, ya entrado los 28 años, casi los 30, decidí que debía mandar todos a tirar a tomar por, por saco y simplemente decirles, "Sabe que ya se pueden ir" y me puse a construir muros y es cierto finalmente llegué a esa edad en que yo ya no quería dramas y quería que todo mundo se fuera al demonio esto esto para mí fue bellísimo la capacidad de poder mandar a la gente fuera de tu vida es algo es un regalo de dios es la capacidad de decir ya no quiero nada con nadie y esto es, es así y si tú te pones ese reto, un día lo vas a poder lograr, un día vas a poder finalmente construir esos muros o por lo menos dejar de construir esos puentes para que la gente se acerque por iniciativa propia. Siguiente frase, y por fin entendí que a veces es mejor no insistir, no entusiasmarse, no entusiasmarse, perdón, no pensar tanto, que sea lo que tenga que ser, breve o eterno. La aceptación de la brevedad o la eternidad son cosas muy importantes porque nosotros como seres humanos nos movemos en cuatro dimensiones. Tres dimensiones espaciales y uno de tiempo. Y durante esta vida vamos a movernos a través de estas cuatro dimensiones. Que por lo tanto debemos aprender a aceptar que en muchas ocasiones nosotros solo vamos a poder vivir ciertas cosas. Ciertos pequeños destellos de amor, destellos de cariño. Y a veces podremos tener el gusto de vivirlo por mucho tiempo. Pero nada es eterno. Nada puede ser para toda la vida. Aún algo tan grande e inmenso como este pequeño planeta va a llegar un día a, a irse. Todo nuestro sistema solar un día va a terminar colapsando porque nuestra gran estrella finalmente se va a convertir en una enana blanca y se va a convertir solamente en una bola de luz, un remanente estelar. Así, nosotros estamos destinados a simplemente no tener... Un, una eternidad. Así que tenemos que aprender a vivir a que las cosas pueden ser breves o pueden ser un poquito más prolongadas. Fin del, de la reflexión. Pasemos a la siguiente frase. Un sabio dijo, vas a terminar decepcionado si piensas que harán por ti lo mismo que tú haces por ellos porque no todos tienen el mismo corazón que tú. Fin de la frase. Es la realidad. En muchas ocasiones nosotros no podemos esperar a ser amados como nosotros amamos, sino podemos esperar a que nos amen como, como quisiéramos que nos amasen. Es la realidad. Al final del día nos van a amar como pueden, no como nosotros queremos. Espero que este video te haya gustado y espero que estas frases te hayan dado el impulso que necesitas para dejar de mendigar amor. Por supuesto, tú me puedes decir cuál de estas frases te gustó bastante en los comentarios. También te invito a que te suscribas, compartas este video con la gente que crees que se lo merece, que merece ver este video y lo que es más, actives la campanita de las notificaciones. Te dejo con otros videos que he editado para ti. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en futuras publicaciones. Un abrazo.